Las teorías feministas han sido disruptivas para analizar la forma en que se produce conocimiento dentro de los ámbitos académicos. Una nueva mirada que permite construir memoria poniendo el género como punto central. Soy Clara Chauvin y comenzamos un nuevo episodio de Colectivas. Conversamos con Ana Laura García Presas, socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNAR. Bueno, Ana, eh, bueno, en primer lugar, eh, comentanos a qué nos referimos con esto de construir una memoria generizada. Bien, eh, la idea de construir una memoria generizada tiene que ver con habilitar espacios, discursos, y prácticas para registrar cuál es la experiencia desde eh, el género que se ha tenido de distintos eventos y cómo esa experiencia como esa vivencia del pasado se traduce en un discurso se hace visible y se reconoce eh, como vos sabés hablar de género implica siempre hablar de relaciones de poder y por lo tanto en esas relaciones de poder y en esa construcción del discurso hay algo que queda oculto, hay algo que no se dice, hay algo que fue lo que perdió en, en esa disputa, en esa batalla por las relaciones de poder entonces desde los feminismos y desde los estudios de género eh, se ha construido este, este concepto de memoria generizada para tratar de recuperar eh, eso que hay, hay una, una autora, una feminista argentina muy importante que dice que la historia de las mujeres se construye a fogonazos eh, que, que tiene que ir hilvanando, distintos retazos que han ido quedando dispersos porque son todo lo, lo abyecto, lo periférico, lo negado, lo excluido. Entonces, eh, frente a un discurso oficial, frente a una memoria oficial y un relato oficial del pasado, bueno construir las miradas y las memorias generizadas tiene que ver con recuperar todo esto que ha quedado por fuera del discurso oficial. Y en este sentido, ¿qué, qué tan importante ha sido el aporte que se ha hecho desde la academia, desde las universidades, en esto de bueno, construir conocimiento y esta teoría feminista, y estos estudios de género para con las luchas feministas. Y es fundamental y ha habido, creo que un cambio sumamente importante en las últimas décadas. Eh, yo creo que el, el cambio de los estudios, el, el campo de los estudios de género está viviendo una explosión en estos últimos años que no es nueva de todas formas, obviamente tiene sus, sus raíces en la década del 70 eh, mucho antes no porque justamente la universidad también es un espacio de poder eh, fuertemente androcéntrica entonces construir un espacio legítimo para el desarrollo de los estudios de género dentro de la universidad también implicó toda una serie de luchas y de batallas por eh, instalar eh, esa, esa forma de mirar, esa forma de problematizar eh, y esa forma de visibilizar problemas en ese sentido hay todo un desarrollo de, eh, nosotros hablamos de estudios de género porque es un campo complejo donde interviene la filosofía, la teoría social, la teoría política la antropología, la sociología, el, el, la economía, bueno desde distintos eh, campos disciplinares, se ha ido aportando a construir esta mirada eh, de género, los estudios de género, eh, pero desde la epistemología particularmente eh, hay, hay una autora que a mí me, me interesa mucho, que es Donna Haraway, que ella justamente plantea que, que, bueno, que, que las, las feministas o quienes hacen estudios de género tienen que estudiar desde la barriga propia, desde la barriga del monstruo, dice ella, ¿no? Estamos adentro de una institución que produce conocimiento con categorías supuestamente objetivas, neutrales, universales y lo que viene a reponer el feminismo y los estudios de género ahí es decir no, el punto de vista es un punto de vista situado, condicionado por una perspectiva de género, o sea, por una experiencia, por una posición de género, por una posición de clase, por una posición étnico-racial, y, bueno, y ahí viene todo el, el debate y los aportes de, de la interseccionalidad, ¿no? Exacto. Bueno, justamente por ahí a veces nos referimos a esto de que somos como una generación, al menos esta generación, esta ola del feminismo, como una generación de, de la transición, como que todavía está todo en tensión, en estos momentos, eh, ¿en qué estado está, digamos, la universidad, digamos, todas las universidades, el nivel universitario frente a estos encuentros, frente a la vieja escuela, esta mirada más androcéntrica del conocimiento y estos estudios de género, ¿no?, que, es, que también se gestan dentro del seno de la universidad. Sí, eh, sí es, es cierto, es, es como una etapa así de, de transición, porque se van legitimando esos espacios dentro de la universidad, Creo que ha habido un, un avance muy importante. A nivel del sistema existe una red de cátedras universitarias de género, eh, desde donde se han producido informes eh, sean, digamos, sobre la incorporación de la perspectiva de género en, en, en los planes de estudio, de qué forma se ha hecho, si en cátedras específicas, en cátedras optativas y si como una perspectiva transversal en la formación eh, de, digamos, que, que implica un plan de estudios. Eh, y también desde ahí se lucha por, por incorporar, por visibilizar y, y porque se reconozca la legitimidad de la, de la perspectiva. ¿no? entonces digamos, Por un lado a nivel institucional ya del sistema hay un, hay un avance, hay una legitimación eh, del campo. Y después al interior de, de cada comunidad académica también se van, eh, se, se van produciendo estas discusiones, eh, tanto hacia el interior de las cátedras para incorporar eh, los temas en, en los programas como también en las agendas de investigación eh, la cantidad de proyectos vinculados a estudios de género, desigualdad de género, violencia, eh, educación sexual integral, bueno, todas estas temáticas son temáticas que han ido ingresando y mucho eh, en la agenda de investigación de los últimos años y por otro lado también hay un cruce con, con los feminismos populares, digamos que, que también demandan, eh, ahí hay un juego muy rico entre un feminismo que... Yo no, no puedo decir que el feminismo nació académico porque nace también en el contexto de... En territorio, digamos. Nace siempre en territorio, en el marco de las luchas políticas, eh, así en la revolución francesa con las primeras, eh, también las, las primeras demandas, de, de el desasosiego de las ilustradas, dice una autora, entonces, digo, nace siempre al calor de las luchas políticas, pero es cierto que, durante gran parte, eh, estuvo más afianzado en, en el ámbito académico. Eh, con esto de, bueno, la, eh, todo, todo el planteo existencialista, fenomenológico, de Simone de Beauvoir, después, eh, el feminismo radical, eh, bueno, más actualmente, toda la discusión postestructuralista y postmoderna que plantea Judith Butler, Fraser, bueno, hay un, un profundo anclaje en el mundo académico con estas particularidades, con estas cuestiones que planteábamos al principio ¿no? desde, desde la periferia o desde lugares eh, donde tuvo que disputar su, su legitimidad eh, pero en los últimos años también ha habido como una eh, también como, un, como una explosión en el campo de lo popular que genera unas sinergias interesantes y, y que ha complejizado muchísimo la agenda Sí, muchas autoras argentinas este, suelen poner como la crisis de 2001 y las luchas sociales de ese momento como un momento particular en donde estos feminismos más académicos y el feminismo popular de alguna manera se encontraron. Sí, toda la, la lógica, o lo, todos los espacios asamblearios que, que abre la crisis del 2001 y también eh, esa crisis como crisis del contrato social como se planteó en, en un momento, implicó también revisar eh, la división sexual del trabajo, eh, las lógicas de representación política y, y trajo lo, lo doméstico, el cuidado, la violencia al centro de la escena. Eh, entonces eh, ahí se produjeron encuentros muy interesantes. Se toma, digamos, el, el 2015 o el primer ni una menos como una especie de, de nuevo inicio dentro de, de esta historia del feminismo en Argentina que al menos si lo tomamos desde la vuelta de la democracia. Pero particularmente con el 2015 se tomó una masividad este, sumamente histórica y ha tenido una gran repercusión en lo que ha sido en las infancias, en las juventudes. Este, ¿Cómo ha sido esta repercusión en estas nuevas generaciones? A mí, a mí me parece que nuevamente, esto que decías vos, ¿no? estamos con una suerte de transición eh, entre lo académico y, y lo popular y también en lo generacional. ¿no? Eh, digo, Compartimos las dos una pertenencia generacional que nos sitúa como en ese en un espacio medio de, de, de bisagra eh, porque las, las nuevas infancias y las nuevas juventudes vienen incorporando y haciendo suyas un conjunto de, de reclamos eh, en una forma que para nosotros era inesperada, insospechada creo que, eh, que nosotras fuimos aprendiendo esto desde ya, desde inquietudes que, que tuvimos en la adolescencia pero más claramente como vos decís... El, el 2015 marcó una visibilización y, un, y una, eh, sí, una masificación de esta agenda pero para las, las infancias actuales y para las, las juventudes o las adolescencias ya es parte de un repertorio eh, mucho más conocido y eso es esperanzador porque habilita nuevas formas de construcción de, construcción de vínculos eh, nuevas formas de, de expresiones identitarias y eh, nuevas formas de, sí, bueno, de, de construcción de, de igualdad ¿no? lo cual no quiere decir que no existan eh, todas las, las desigualdades de género vinculadas además con las diferencias de, de clase y étnico-raciales me parece que ahí también tenemos que tener cuidado de, de no romantizar una visión sobre conquistas de espacios eh, y, y legitimación de, de la agenda y reconocimiento de las demandas pero sí es cierto que hoy tiene mucha más visibilidad que antes eh, y por el otro lado, quizás me adelanto en algo, pero, pero bueno, me, me acuerdo, me, me viene ahora a la memoria esto eh, también aparecen, creo yo, algunos desafíos con respecto a a cuáles son los discursos que se promueven desde este, estos nuevos feminismos en, en relación con no generar una nueva normatividad Exacto ¿no? Porque eh, el, el, el discurso político ha estado en deconstruir la, la heteronorma y, y deconstruir muchos estereotipos, mandatos vinculados al género que resultaban eh, opresivos, que generaban desigualdades y que legitimaban violencias Me parece que el, que el desafío para las juventudes y las infancias también es que, que estos... Eh, que Estas nuevas demandas no se transformen en una nueva normatividad que, que terminen también constriñendo formas de, de expresar la, la orientación sexual, la identidad, los deseos, los proyectos. Justamente en estas, este, también digamos, en esta masividad se dan también muchos choques, muchos distintos puntos de vista respecto de, de, de los feminismos. Eh, ¿Cómo ver? este fenómeno particularmente que se ve mucho en redes sociales lo que son los scratches lo que son la, la cultura de la cancelación también que hoy en día está tan insertada este que por ahí en donde por ahí nos perdemos de los contextos eh, cómo analizar todo esto que se están dando también en estas tensiones y a mí justamente a eso me a eso me refería no porque como vos decís son, son tensiones eh, que están al interior de, del movimiento entonces en, principio y reconocer, hay que reconocer que esas tensiones y esas diferencias existen al interior del movimiento y por eso hablamos de feminismos y no de el feminismo eh, y que dentro de, eso, de ese campo complejo ha habido actitudes eh, y posiciones de discriminación y de violencia hacia eh, actores propios del, del mismo campo y, bueno, y qué es lo que se traduce en, en esas luchas entre eh, la, las disidencias y, y, y lo que se configura como grupos minoritarios al interior del propio feminismo claro. eh, entonces bueno por un lado me parece que es importante reconocer que esas esas disputas, esas tensiones existen y que hay que hacer un esfuerzo por construir un espacio realmente plural Digamos, si el compromiso es con eh, sociedades más igualitarias bueno, eso se tiene que traducir también en la forma de construir una agenda en la forma de representar, en la forma de, de escuchar y, y con esto de los scratches y la cancelación, eh, a, a mí es algo que, que me preocupa, que me parece, me parece que exige o que reclama una mayor reflexión, porque también somos eh, sujetos y sujetas históricas eh, y a lo largo de nuestra vida nos van sucediendo distintas experiencias. Y, y el temor es esto de empezar a, a cancelar, ¿no? a, a construir nuevamente algo de lo que no se puede hablar, algo de lo que no se puede eh, decir, que no se puede referenciar, y entonces estaríamos haciendo esto que hablábamos al principio, ¿no? de, de excluir una parte de la experiencia, del pasado, que es algo que nos constituye hoy. Entonces desde ahí me parece que, que hay que revisar o reflexionar ciertas prácticas. Respecto a lo que ha sido bueno en los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en los últimos años, por ahí lo que más hay que destacar es justamente la, la aprobación de la ley de IVE de interrupción voluntaria del embarazo en 2020. Además de que esto, digamos, obviamente significa un enorme avance en lo que tiene que ver el derecho a decidir. ¿Qué otras, este ¿Qué otras cosas nos garantiza a las mujeres este, y personas con capacidad de gestar poder contar con una ley como esta? Eh, yo creo que empezar por el derecho a decidir, eh, digamos, a, a poder pensar eh, un proyecto de vida donde la dimensión reproductiva eh, ha sido una dimensión cara a los proyectos de, de las mujeres, a su desarrollo, a su inserción profesional, eh, creo que eso de por sí, ya es un, una, una dimensión importante En segundo lugar, eh, a pensar, la, pensar también ese, ese derecho a decidir eh, con todos los recaudos que hay que tener con ese verbo ¿no? eh, pero, pero me parece que tam también ahí no tenemos que, que olvidarnos de que la decisión no se da en, en un vacío, eh, en un espacio sin condicionamientos y que esa opción de decidir estuvo antes para algunas mujeres pero en condiciones muy distintas de acuerdo a su pertenencia social, a sus recursos, a sus contactos y que para algunas significó la muerte mientras para otras significó la posibilidad de resolver algo que no estaban en condiciones de llevar adelante o que no deseaban llevar adelante eh, sin mayores riesgos. Entonces, hay una, hay una dimensión de justicia social en ese sentido eh, muy importante y, y en términos más amplios, eh, bueno implica por un lado seguir eh, luchando porque la ley existe pero ahora hay que luchar por su efectiva implementación porque los efectores de salud realmente garanticen el acceso a este derecho y que lo garanticen en condiciones de respeto, de dignidad y, y libres de otros tipos de maltrato. ¿no? Eh, y y desde, lo, desde lo subjetivo, creo que va a llevar un tiempo, eh, no para quienes eh, lo militamos, pero sí para, para, para que vaya transformando otras... Eh, otras modalidades de, de construcción de la subjetividad y otros estereotipos de género creo que implica una transformación importante de los mandatos eh, reproductivos vinculados profundamente con, bueno, con el, el mandato de la maternidad ¿no? de que el rol de la mujer tiene que ser reproducirse, bueno, ser madre, eh, etcétera y creo que, que es una ley que bueno, es profundamente disruptiva en ese sentido la evolución de la lucha de los feminismos en la Argentina ha sido posible gracias a la estrecha vinculación entre la producción de conocimiento y las organizaciones sociales. Teoría y praxis que no es posible una sin la otra. Soy Clara Chauvin y nos encontraremos en el próximo episodio de Colectivas.